Hola, hola, acá estoy para hablar después de otra función. Les doy la bienvenida a este nuevo episodio y en esta ocasión toca hablar de The Amazing Spider-Man. En este especial, por los 60 años de Spider-Man, toca hablar de las dos películas protagonizadas por Andrew Garfield y dirigidas por Mark Webb. Y no estoy solo porque, como en todos estos episodios, me acompañan grandes invitados y en esta ocasión, ni más ni menos que los expertos en Marvel, los fans de Marvel, para hablar de una de las películas de Spider-Man. Mati y Pablo, Pablo y Mati, de The Marvel Show, ¿cómo andan? ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo andan, amigos? Eh, bien, bien, estamos, estamos contentos eh, de estar acá en Después de Otra Función, el podcast. Hola Seba, hola Pablo, ¿cómo andás? Tanto tiempo. <risa> gracias por la invitación, Seba, querido, a este episodio de Después de Otra Función Podcast. Sí, eh, yo también agradezco porque me olvidé. <risa> no, está bien, está bien. Eh, los modales son de todo. Eh, muchas gracias sí, por estar. Sí. Eh, y, y sí, la, eh, hablábamos antes que la primera vez que vienen como invitados. O sea, ya hicimos un montón de cosas juntos, pero nunca habían venido como invitados acá. Así que la verdad que un gustazo que estén. Mal, sí, llevamos, sí. no sé, si medio año haciendo cosas en conjunto y, y Seba nunca nos había invitado, ¿viste, Pablo? Viste cómo son qué, las cosas de la vida, ¿no? Qué, qué descaro. Encima que le defendemos el multiverso, no. No, no. Terrible. Bueno, pero, pero llegó, llegó el momento. Pero llegó, pero llegó, sí, sí, sí. Llegó. Está bueno, es lo importante. Estoy nervioso, tío, de estar acá. Eh. Esto, esto está bueno, está bueno. Ya se te va a pasar. Ahora en unos minutos. <risa> Así que tranquilo. Eh, bueno. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda con la película? Cuéntenme. Un eh... estreno. Por las dudas igual. Por las dudas, porque por ahí alguien sí. no la vio. Pasaron 10 años. Eso estaba anotando y me, me deprimí un poco. 10 años de que se estrenó. Eh, eh, por ahora, sin spoiler, después ya no vamos a meter cuando haga la, la advertencia. Pero bueno, cuéntenme un poco sus opiniones sobre The Amazing Spider-Man. Yo creo que... Es una saga, era una saga que tenía un potencial tremendo, pero sobre todo por el actor que hace de Peter Parker, Andrew Garfield, el dios eh, Andrew Garfield, pero creo que en ese momento no, no era el momento, no era el momento de él, no era el momento capaz de sacar una nueva saga de Spider-Man, claramente no era, y, pero de todas formas creo que visualmente es de las mejores. Eh, y capaz en donde más falles en el tema guión y, y la historia, digamos, que quisieron contar ¿no? y obviamente los villanos, eso sin duda Yo siempre pensé que Amazing iba muy por el lado de de, de ser más apegado a, a los cómics cuando, por ejemplo, la de Toby era más, más cercana a crear como su propio, su propio mundo y, y, y así le fue bien, digo, ¿no? A, a la de Toby, pero a mí Andrew siempre me gustó y yo creo que el personaje y, y, y él mismo como actor fue bastante vapuleado en tanto crítica como su forma de interpretar al personaje, que a mí me fascinó y tanto Amazing 1 como Amazing 2 yo siempre sentí que que que hubiese necesitado una conclusión. Incluso yo era de esas personas que en un principio Amazing 2 no, no, no, no le gustaba mucho y que con el tiempo uno vuelve a verla y, e incluso ¿no? para No Way Home volvimos a, a verla y te termina como atrapando más y gustando más. E incluso la primera parte creo que es una gran adaptación. Sí, como dice Pablo, el tema del guión es para... para debatir porque tiene sus fallas, pero yo creo que la película de Amazing 1 realmente eh, tiene un papel importante dentro de lo que somos los fans del, de, del Hombre Araña. De sí, sí, sí, coincido. Yo creo que hay algo que eh, por ahí, eh, digamos, que influyó en, en estas películas, en esta y en la secuela, que fue venir después de las de Toby. Porque por ahí si no hubieran existido las de Toby... Eh, las de Andrew no, no hubieran tenido tanta mala recepción En especial la segunda, porque la primera dentro de todo, bueno, zafa Pero yo creo que la, la hubieran recibido un poco mejor Y con todo lo que pasó eh, en No Way Home Y el momento actual de Andrew Garfield Es como que ya, eh, creo que se ven con otros ojos esas películas eh, No sé en qué quedó toda esa movida de que querían que eh, saliera la tercera de, de Amazing Spider-Man. Me parece que se fue todo al, al tacho, porque también Andrew Garfield como que medio que dijo, bueno, yo me calmo un poco ahora con la actuación. Eh, estaría bueno que le den un, como un cierre, porque es cierto también que queda como eso medio inconcluso, pero bueno, eh, dentro yeah. de todo, por lo menos estas dos, y esta película en particular, para mí no son eh, malas en sí. O sea, están bastante bien. Yo te digo, con el tema de Make de Amazing Spider-Man 3, yo tipo, estoy todo el día viendo, buscando a ver si hay algo nuevo. Eh, o sea, no todo el día, todos los días busco siempre algo. Estás todo el día, eh, estás ¿verdad? todo el día, a decirlo. <risa> Ojalá, estés todo el día. Pablo se levante, lo primero que busca en, el, en Google es, es de Amazing Spider-Man 3, ¿será real? Y sí, así sí. todos los días. Todos los días. Eh, mucho... Pero no, no, yo me refiero a que sigo el hashtag, sigo tipo la movida. La realidad es que no hay nada, no se sabe nada. Eh, Andrew Garfield recién ahora va a empezar a, a volver, va a retomar, digamos, su, su, las actuaciones, digamos. Porque él lo que dijo fue, no que se retiraba, sino que se iba a tomar un par de meses como de sí. vacaciones. Sí. Y eso sí. se recontra mal interpretó, era bueno la típica de Twitter, ¿no? Eh, pero bueno, es como que está, tipo, la movida está, la gente lo quiere. De hecho, se rumoreaba en un momento que estaba todo, todo listo para, para empezar... No a grabar, pero para empezar la, la producción, digamos, no hay que se confirme. Lo último que salió fue el, el videito este de, de, de Amazing Peter Tree, que era como. Que Spiderman, Amazing Spider-Man 3 confirmado. Y signito de dar pregunta, que no sabe nada. Pero bueno, quedó ahí. Eh, nada, sí, ojalá que la hagan, ojalá que lo cierren. Eh, eh, sería muy épico, porque. ¿Cómo resurgió todo la.? Todo, o sea el momento de Andrew Garfield, el momento No Way Home, hizo resurgir eh, a Amazing Spider-Man. O sea, por más que la segunda película sea mala, que a mí no me parece mala, sino como que me parece esto, como que tiene estos problemas de guión, los villanos son bastante, bastante malos, y tiene un par de cosas, la, bueno, sin meternos en spoilers, lo del final, eh, nada, creo que esas cosas estuvieron mal, pero yo sigo diciendo que visualmente es un peliculón. Visualmente, eh, con BFX, cómo está grabada y todo eso, me parece un peligro. ¿no? Incluso creo, ahora que mencionas esto otra vez del de, de, aspecto visual, me animaría a decir que del, de todas, o sea, las de Toby, las de Andrew y las de, de Tom Holland, creo que de, de, las de Amazing Spider-Man son visualmente las mejores, uh -huh. claramente. Eh, sí, sí. Bueno, no contamos Into Spider-Verse porque es animada, es como... Visualmente, sí, esa sería la mejor Pero en el aspecto más eh, Live action, digamos, creo que esta eh, La verdad que Combinó todo bastante bien Tiene un par de eh, momentos Que son muy muy buenos eh, Y los efectos están bastante bien Y los villanos también, más allá de que son medio pelo eh, En cuanto a efectos Están bastante bien el Lizard claro, siempre no. me daba miedo. De, de Yo difiero cosas. un poco con respecto a lo, a lo visual. Yo creo que No Way Home en, en aspecto visual es hermoso. Sí, me bueno. Que... Yo creo que No Way Home tiene problemas en el CGI igual por momentos. Hay cositas, sí, sí. Hay cositas. Eh, bueno, pero que recordemos que, que después de, la de las no primeras semanas en cine, No Way Home fue como relanzado en cuanto a mejoras del CGI entonces nada, si tiene problema igual después se solucionan, y nosotros la vimos 183, 5000 veces es como que la vimos cuando sin problema de, con problema de CGI y la terminamos viendo casi en, en 3D de todas sí, las veces que la vimos en IMAX sí, sí, verdad, sí, pero igual eh, creo que en, en cuanto a complemento o sea, en tener en cuenta todo creo que las de Amazing son las más completitas visualmente porque las de Toby tienen sus cositas ahí medio medio fuleras. Y de Toby, de... Las de Toby son muy del 2000 también. Sí, sí. O sea, eh, es, claro, es una hay... época completamente distinta. Claro, hay que entender la época también. Y ahora, hoy en día, hay cositas que todavía en, la, en las de Tom Holland, y ni siquiera apunto a No Home. Eh, no sé si recuerdan, en la primera, en Homecoming, cuando baja Tony, que sale del, del, del traje, es, o sea, el fondo ahí de Nueva York es espantoso se recontra nota que está hecho con, con el croma ahí entonces es como que eso por ejemplo en The Spider-Man no, no se nota al menos no se nota, que, que este es otra cosa pero dentro de todo está bastante aceptable eh, pero bueno, sí en, en mi caso eh, una película que me, me gustó un poco menos, ahora que la vi de nuevo de lo que la recordaba que no quiere decir que me haya gustado menos en general. Es como que tenía un recuerdo de la película y cuando la vi fue como... Ah, no, no me acordaba tanto de esto. Que era así. Como, ah", pero igualmente eh, tiene sus muy buenas cosas. Algo que banco completamente. Eh, no, no voy a esperar los spoilers porque igual tampoco es mucho spoiler. Es el tema de la relación con Wen Stacy en este caso. en sí. La de Toby era Mary Jane, acá Wen Stacy. Acá van a los bifes directamente, o sea, no, no hay muchas vueltas, venía a verme a la obra, que no sé qué, que no, pero ahora, no, acá ya, eh, creo que a dos escenas ya le, le dice que es Spider-Man y listo. Eh, eso me encantó, porque no se enfocan 100% en, en la relación esta que tienen Peter y Wayne, o sea, van directo a, a otras cosas y es como que la relación está ahí. Pero aligera mucho más, porque ya en, la, en las de Toby, o sea, no digo que estuviera mal, pero un poco... Denso. Cansaba, sí, sí, sí, sí. Era como muy bueno, también, romántico todo. También tengamos en cuenta de que son dos personas totalmente distintas, ¿no? En, sí, eh, por lo menos hablando de, de, de, qué sé yo, yendo a los cómics, obviamente la relación que tiene Peter con Mary Jane, la relación que tiene Peter con Gwen, son distintas e incluso una va más a los bife y la otra no pero también por, por la personalidad de Mary Jane porque Mary Jane realmente era, era esa esa eh, esa persona densa, vueltera porque le pasa a los dos, por ejemplo hablando de Toby, digo, les pasa a los dos eh, que, que se te haga tenso el tipo de relación que tienen, incluso, ponerles si vamos al, al chiste de, de No Way Home, lo, lo, digamos, cuando Toby le dice, lo estamos llevando y lo intentamos, pero lo hemos conseguido, como si, bueno, por fin, quizás, después de tanto tiempo, eh, se, digamos, se le terminó dando de que te, tengan cierta, ¿no? cierta estabilidad. Pero pasa con Gwen, en, en, en las versiones de Andrew Garfield, que sí, yo creo que van directamente a, a, su, a su situación amorosa y van directamente a que ellos dos por alguna razón no eh, se encuentran y, y se sienten atraídos y vamos por ahí porque además eso es importante para la película y no, no, no andan escatimando, de, bueno, vamos a perder tiempo con esto, con lo otro con la relación, con la vuelta, con porque no, vamos por otro lado Sí, la relación, la relación, eh, relación Gwen-Peter también es de, de los mejorcitos de la película. El problema que hay es que capaz le, la hicieron muy intensa y eso hizo que sea como una subtrama bastante importante, tanto en la 1 como en la 2, y eso a su vez te alejaba un poco de la trama principal, que era el tema de, por ejemplo, en la 2, eh, el tema de Electro y esas cosas, capaz te alejaba mucho y por momentos también siento que capaz se vuelve pesado. Ahora, algo completamente diferente que, que para mí se nota muchísimo es la sinergia, eh, volviendo a la comparación entre, entre Toby y Andrew, la sinergia que hay entre Andrew Garfield con Emma Stone, que eran pareja, tipo en la vía real, en ese momento, y la sinergia que había entre Toby Maguire y Kisten Dance, era algo completamente soso, no sé, no, no, no los notaba como, viste, no cómodos, sino como que, no sé, no, es, no me gustó mucho el tema. Eh, de las actuaciones de entre ellos dos, los momentos que están ellos dos capaz no me copa tanto, sí me copa mucho cuando están Emma Stone y Andrew Alfred juntos, se nota que, que son pareja en la vida real y que no están actuando, pero a su vez sí están actuando Sí, sí es verdad eh, Sí, en, y en general creo que esta película es como que va muy acelerada en muchas cosas, no sé si lo hicieron también así porque ya Venía la historia de origen que eh, vimos en Toby, en las películas con Toby. Y entonces era como, bueno, vamos a contar. O sea, contaron todo de vuelta, pero no tan eh, en detalle. Y fueron directo a algunas cosas. Que no sé si está bien o está mal. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, en general, una buena, buena película. Eh, al menos eh, la, la recordamos así. Porque ya pasó un tiempo. Aunque la vimos hace poco, ha pasado bastante. Eh, qué jóvenes que eran, además Tony y Andrew Garfield. Increíble. Y, está, y están iguales, eso es lo peor. O sea, eh, sí, yo estaba viendo, eh, este papel de Spider-Man fue el primer gran papel de, de Andrew Garfield. Sí, sí, sí. Sí, Emma creo que había tenido algún otro eh, en alguna película, pero de Andrew sí. Sí, sí, sí, tremendo. Increíble, la verdad que sí. Eh, bueno, nos vamos a meter... Pensé que Mati iba a decir algo ahora que estaba full cómic Pero no dijo nada Se quedó callado No, ese fue mi, esa fue mi única Ya no hay más ah, sí, sí, ya, No sabes no no más de cómics <risa> No, no, <pedí> de, <risa> no, no yo lo de todo de mí. Yo, yo arrancó así con, Referenciando cómics y todo eso Y uh, a la mierda, se vino con todo Mati sí. Pero no, llegó hasta acá bueno, Lo disfrutamos mucho a este Mati mejor, mejor así no, no nos humilla Sí, yo ya me sentí un poco chiquito, pero bueno, ahora ya estamos a, a la par. Eh, bueno, antes de meternos con los spoilers y ya hablar más libremente, les tengo que hacer el cuestionario obligado de Spider-Man por este especial dedicado a este gran, gran personaje. No sé cómo se van a turnar para contestar. Por favor, no eh, se... Acercan. No, no, eh, que que primero. Primero. no, no, <risa> no. Hacemos no, no, por eso, favor, eh. Pablo, por favor. No, no, por favor, vos primero. No, Pablo, por favor, te lo, te lo dejo. Tiraría una moneda, pero no la van a ver. Nadie sí, la sí, va nada, a, ver, yo, yo ah, yo, a ver. Yo voy primero. Eh, eh, Pablo, voy un número soy? del 1 al 2. 7. <risa> <Siete>. Muy <risa> bien, va <risa> <más> Pablo. <risa> Empieza, nah, Pablo. Empecé, eh, bueno, primer acercamiento a Spider-Man, Pablito. ¿Cómo fue? Eh... ¿Cuál fue? Mi, lo, lo primero que vi fue la serie de los 90, pero era muy chiquito, o sea, la serie de los 90, si mal no recuerdo, se terminó de emitir en el 97, ¿no? Más o menos. Y sí, debería saberlo porque escribí una nota yo, pero bueno. Pero no me acuerdo. Bueno, más o menos por ahí, yo nací en el 98, o sea, yo, imagínate lo primero que vi de Spider-Man no entendía nada Pero fue esa serie de, de los 90 De todas formas, no la considero No lo considero mi primer acercamiento Porque apenas sabía lo que era Spider-Man Así que considero que la primera película De Toby fue mi primer acercamiento Con, con Spider-Man Un bueno, acercamiento bueno. Que, que me gustó Y que entendía quién era ah, Tengo, ahora me hiciste dudar con eso Cuando uno no es consciente De algo, pero lo vive ¿No? ¿Cuenta como lo primero o no? O recién cuando está consciente. Con una banda, por ejemplo. Eh, la vi sin conocerla, pero la vi. Y después cuando la vi muchos años después conociéndola, eh, digamos, era consciente de, de su música y todo. Pero como que no sé cuál contar como la primera vez. Que es algo parecido a esto. No, yo creo que son válidas las dos cosas. O sea, yo, yo cuento las dos cosas porque para mí cuentan las dos. tienen que marcarte de alguna forma también. Podés no ser consciente, no sé. Claro, por ejemplo, no. a mí se me ocurre... Yo, por ejemplo, soy consciente de... de a mí me, gustaba, me gustan mucho, por ejemplo, los Power Rangers. Y soy consciente de cuando empecé a ver los Power Rangers, fue desde el principio. Pero era un pendejo. Y, y sin embargo, de más grande he recorrido, por ejemplo, las, las primeras generaciones y las he visto de otra forma. Y me han incluso hasta resultado bastante densas. Pero tengo ese recuerdo de haberme sentado eh, frente a la televisión en Fox Kids y ver... Los Power Rangers, y me ha marcado de alguna manera, por más que en ese momento no me acuerde los capítulos que he visto. Y de alguna forma me marcó y fue mi primer eh, encontronazo con, con ese tipo de serie. Más allá de que no me acuerde, si vi toda la temporada entera, si vi dos capítulos, si vi uno solo, eh, y yo pienso que me vi 150, por ejemplo. Muy bien. Eh, sí, sí. Yo creo que para mí cuentan las dos. Lo que pasa es que en uno no, es, no estabas consciente de lo que estabas viendo, en el otro sí. Ahora, igual si vamos a qué me marcó, la verdad que a mí ninguna película de Spider-Man me, me marcó, excepto la última. O sea, ese es el tema. Bueno, es verdad. Es verdad. Ahora eh, ya va a haber una pregunta más específica para eso. Eh, Mati, primer acercamiento. Eh, mi primer acercamiento sí fue Spider-Man de, del 90 incluso. Esto es re loco, pero yo de, de pendejo nunca la terminé. De ver, o sea, nunca llegué hasta el final, no es por lo mismo, porque era pendejo, yo igual soy más grande que Pablo, pero nunca llegué hasta el final, no sé si porque acá Argentina no llegó el final en el momento que estaba saliendo todo, eh, o porque le daba importancia a otras cosas en, en mi edad tan joven, y la terminé hace, ¿qué?, eh, un mes, no sé si un mes o dos semanas atrás que armé la nota, pero la terminé de grande, pero sí fue mi primer acercamiento con, con, con el Hombre Araña, eh, la serie de los años 90. Eh, la recuerdo mucho más. Bien, bien. Sal, sale mucho la de la serie de los 90. Es, sí, que ver, está verdad. muy buena, está muy buena. Está, es recomendadísima porque. Eh, realmente adapta, adapta muy bien bastantes cosas de, de Spider-Man de la época de los 80 que, que tienen que ver con el cómic de una manera bastante fiel, sí adaptado a un público joven, pero, pero bueno. Claro, es muy comiquera la serie. Sí, sí, es sí, un sí. cómic que, que se mueve, digamos. Exacto. Da, da, da. Esa, esa no es la de los memes, ¿o oh, sí? Eh, no tengo ni idea, No, otra. no, esa es la de los memes. Eh, Spider-Man y sus amigos, que es la que. Es más vieja, es, es más vieja sí, la mm. que estaba. La de fuego, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y Iceman. Mm. No, esa no la vieron. No. no. No, o sea, verla así como completa, no, pero. Es como un, es como un chiste, me parece. Ya es, es como los super amigos. Que sí. eran los personajes de la Liga de la Justicia, entre comillas, pero no era la Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia sin, sin los derechos. Como, la Liga de la Justicia bueno. family friendly, podría ser. Claro, ah, pueden usar esto, pero no lo pueden mencionar como la Liga de la Justicia. Bueno, acá es eh, donde se pica. Acá lo aclaro, como lo vengo aclarando. No es el mejor, sino su favorito. Y sí. tengan en cuenta esa visión para... Si se quieren pelear, peleense. A mí me suma. O sea, que se peleen. Pero... Oh, eh, es País favorito del cine. Yo primero. Sí. Andrew, Andrew Garfield. Mira, justo que vamos a hablar de Andrew. Sí. Eh, Por alguna razón en especial o simplemente... Eh, creo pensando? que... La, no, el actor, o sea, él, Andrew Garfield. Por Andrew Garfield. ¿Influyó bastante lo de No Way Home o antes de No Way Home ya era tu favorito? Siempre fue mi favorito, pero estuvo muy peleado. O sea, siempre era eh, muy parejo entre los tres. Cuando vino Way Home, eh, Andrew Garfield se puso un escaloncito arriba. Ya ahí firmaste. Ahí firmé, exacto. Andrew en el pecho, muy bien. Sí, sí, sí, totalmente. El... Tenés un tatuaje, vos te hiciste hace poco. Sí, yo tengo un tatuaje, la... pero el tatuaje es de los tres. De los tres, sí. Eh, las tre... son, son las tres arañas y la fecha de la película. Muy bien. ¿Y vos, vos, Mati, tenés el tatuaje del Power Reyes verde? Eh, no, pero hasta hace un par de años atrás tenía un Funko. ¿Tatuado? <risa> no. Ah. <risa> De no, de no, un no, no, no, un no matado. tengo tatuaje. Lo que sí tengo es un póster de, de una portada de cómic de Power Rangers con el Ranger Verde y el Dragon mm. sword atrás. Muy bien, muy bien. Fanático del Ranger Verde. Eh, fanático de los Power Rangers, a full. Yo nunca entendí por qué explotaba todo, pero bueno, eso lo hablaremos en algún otro momento. <risa> eh, Mati. Cuando le un podcast a los Power Rangers, no dudes en, en contactarme. Hay una película ahora, no. No, pero ya salió hace bastante esa película. Sí, sí, sí, hace un par de años. Estaba aceptable. Estaba. sí, no sé si hace más o menos. Aceptable hasta ahí. Yo la fui a ver el día de mi cumpleaños. Una locura. Bueno, no importa. Me repite la pregunta, por favor. ¿Espagy favorito del cine? Eh, coincido con Pablo el mío es y, y siempre será el Spidey de Andrew Garfield pero la diferencia es que antes de No Way Home y antes de volver a ver las películas para No Way Home eh, mi Spidey favorito era Toby por nostalgia y, y bueno, terminé cambiando por Andrew porque me generó muchísimo más amor y muchísimo más después de ver No Way Home, sin dudas muy bien, muy bien. Voy con Pablo de vuelta. Uh -huh. Lo mismo, pero en cualquier medio. El Spidey favorito en donde sea, el que sea, videojuegos, series, animadas, series live action... Las películas, la el, el opción también puede entrar el, el Spider-Man de la Costa, de algún trecito que hayan visto, en Mar o por ahí. Mi, mi, mi Spider-Man favorito es el japonés de la película de los años 60, más o menos. El espantoso, ese raro. Ese, ese raro no, eh, que tenía sogas, no, horrible. No, eh, Andrew Garfield, top uno en todos los Spider-Mans. Muy bien, muy bien, muy bien. Sin, sin dudarlo. Mati. Eh, no, yo acá me quedo con eh, uno de una versión animada, pero no la de los 90. A mí me gusta mucho la serie animada del espectacular Spider-Man, y me quedo con ese con ese Spider-Man. Realmente eh, tiene un desarrollo bastante acertado en cuanto a relación con los cómics. Incluso tiene muchos guiños al Spidey de Toby, eh, y me gusta mucho el desarrollo que tiene. Me, gusta, me quedo con ese. Muy bien.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 pero siempre veo lo mismo, es un suceso que no se va a volver a repetir, o si se repite, no va a ser lo mismo. No, Entonces, no. Ya, ya por eso es la mejor película de Spider-Man, porque una película que convierte la sana de cine en una cancha de fútbol tiene que. O sea, es, ya está, stop. Es o sea, es algo nunca visto. Ahora, puede ser que más adelante lo, lo repitan con otra cosa y bueno, puede ser que, que la pase, obvio, eso sí, sin dudas. Pero bueno, de momento hoy, No Way Home, por lo que me hizo sentir por lo que fue el día que fui a ver la película y por el por juntar a tres generaciones en una película es mi, es mi película favorita. ¿Te paraste en la butaca y empezaste a gritar o no? No, en la butaca sí me paré y empecé a gritar y lo abracé a mi amigo que está al lado mío eh, que nada, bueno es mi mejor amigo y siempre vamos a ver las películas juntos y eh, lo abracé como si no hubiese un mañana y después le empecé a pegar porque yo me pongo violento. Pobre pibe ¿Y te sacaste la remera y la empezaste a agitar? Eh, no, no, ya la, la remera la tenía, estaba en cuero. <risa> no, mentira. Bueno. Eh, no, no, no me saqué la, no saqué, no me saqué la remera. Pero, Mucha gente en cuero gritando. No, no había gente en cuero, pero sí le tiré la coca a, a un chabón que tenía al lado. Oh, y no la se puta. dio cuenta vale. no se dio cuenta y le, se la cambió por la mía, me hizo el boludo. Ah, encima, o sea, le, le tiraste la coca y se la cambiaste. Y sí, que, que no se dio cuenta y le pasé la mía. Yo me quedé sin coca, pero bueno, por lo menos no me agarro las piñas. No hay que ir al cine con Pablo cuando está excitado, porque... No, verdad, soy un peligro, soy un peligro. <ríe> eh, Mati, película favorita yo del Spidey. No, no quiero contar eh, No Way Home, así que no lo cuento, porque estaría bueno, como tú uno. Bueno, pero la pena, película, o no la querés contar porque no... <risa> y para porque mí es la mejor película, no. sí, yo coincido, pero para, como para cambiar un poco me quedo con la que le sigue. La que le sigue No Way Home... Eh, es. Y lo voy a defender siempre. Lo defendí después de que la volví a ver: Damin sin Spiderman man 2. ¿Miró? Polémico. Pero Polémico, bien. sí, sí. Pero, pero me sirve. Pero, sí, sí sirve, sirve, sirve. El verdadero quién lo diría. Es emotiva, es hermosa. Eh, creo que es la película con la que Andrew recibió las peores críticas. Y que No Way Home termina como reivindicando eso. Y creo que deja sentada la base de que Andrew Garfield es el, el Spider-Man definitivo. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Eh, y quedó, el final quedó ahí picando. Es un sí. final eh, que te deja con ganas de una tercera. Una pena que yo por las dudas a Sony no le daría nada ahora. Esperaría unos años. Pero ojalá en algún momento tengamos una continuación de eso. Bueno, villano favorito de Spider-Man, de, Spider de eh, todas las bueno, películas. Que que ja. eh, es difícil, pero creo que me voy a quedar con el Doc Ock de la segunda película de Toy. Creo que es el villano capaz, no sé si mejor construido, pero el que más pelea da, por así decir, y, y también se rime igual. El duende verde de No Way Home es bastante bastante picante, o sea, lo tengo ahí, como que me gustan mucho los dos. Pero bueno, digo Doc Ock para no quedarme siempre con No Way Home. Ah, bueno, pero yo me quedo con No Way Home. <risa> bueno, pero pero, pero porque en realidad porque creo que estoy bastante como como que amo mucho a Willem Dafoe, me gustó como el duende verde en en Toby y, y me gusta la performance que tiene No Way Home... Porque tiene 60 años y el chabón quiso grabar sus, sus escenas... Con 60 años no le importó un huevo... Y dijo... Yo la única forma de que vuelva a interpretar al Lune de Verde... Es que grabe yo mis propias escenas... Y, y así todo lo hizo... Y me quedo con él... Sí, sí, un cabo... Completamente... Bueno, nos vamos... Eh, gracias por responder las preguntas... La verdad... Eh, muy amable de su parte... Nos metemos con spoilers... Así que si no vieron la película... Eh, bueno, vayan a verla eh, Si ya la vieron, se pueden quedar Esto sigue bajo su propia decisión ¿De qué va la historia? Más o menos tenemos otra vez eh, Toda la historia de origen de Spider-Man eh, De nuevo, le pica la araña eh, Se le muere el tío Ben Tiene su interés amoroso Se convierte en héroe Y salva a la ciudad del villano de turno Más o menos eh, lo mismo Yo sentí que en esta película eh, al menos en esta primera, no recuerdo bien en The en Spider-Man 2 porque todavía no la vi de nuevo. Pero al menos en esta película es como que hicieron todo más eh, distendido, más eh, resumido en un punto. Eh, no sé si también porque ya tenían encima la trilogía de Toby. entonces es como que otra vez contar al detalle todo de nuevo era como innecesario. Pero eh, se sintió eso, se sintió como una película más... Eh, tranquila, eh, también el tono cambia bastante, por ahí las de Raimi eran más serias en un punto esta es como más eh, comiquera como lo señaló Mati en un momento, no sé qué opinan con eso, eh, cómo, cómo se llevan con, con este tono de, de la película creo que el, a mí el tono me, me encanta, me gusta y creo que va mucho por el actor, o sea si bien no es gracias al actor que la película tiene este tono, es como que a Toby, o sea, volviendo a la comparación, lo veo más serio, más, o sea, menos distendido, o sea, como más duro, digamos, ¿no? Eh, incluso hasta el, el bullying, por así decir, que le hacen en el colegio es más, eh, es más feo, ¿no? Es más aburrido, tipo, ¿no? no es capaz tan divertido. Y encima tiene la diferencia de que Toby no, no responde ante ese bullying y es como que se queda ahí, tipo, no hace nada. Obviamente hasta la escena de, de la charola, ¿no? De la famosa charola. Eh, pero bueno, Andrew Garfield sí. Andrew Garfield es como que le dice, dale loco, bajalo, tí, tí, tí. después le lo cagan a palo. Es como que tiene más proactividad Andrew Garfield que, que Toby. Por eso creo que está bien, por eso creo que me gusta más. Y encima, eh, gracias a esta proactividad que tiene, termina siendo eh, un Spider-Man muchísimo más carismático, digamos, que el de Toby, ¿no? Obvio. Mati? Bueno, yo. yo... Yo pienso que habíamos hablado del tema de, del guión con respecto a las fallas. Yo creo que lo que trata de hacer en este punto la película es que si nos van a mostrar cosas que ya hemos visto en las entregas anteriores de Toby, lo tienen que hacer de una manera que sea más llevadero, ¿no? que nosotros veamos cosas similares, que vayamos a digerirlas de una forma mejor. Entonces, el tono extendido de la película sirve para eso, porque después sí nos van a incorporar cosas que van a tomar algo más original en cuanto a la trama, y en cuanto a la, a la saga y a la idea, pero lo que ya vimos tiene que ser digerido más sencillamente. Entonces va por ese lado. Entonces yo creo que está, está bien hecho porque dicen, bueno, si vamos a mostrar lo mismo que sea una forma que el espectador lo pueda asimilar mucho, mucho más sencillamente. Sí, sí, coincido. Eh, sí, a mí, o sea, este tono es como que me gusta, va con, con el actor. Es cierto que tiene sus baches, hay cosas que son demasiado convenientes, que en general siempre en las películas las cosas son convenientes para la trama, pero hay cosas acá como que justo acá, justo esto, el, la escena en la que en la araña lo pica Peter, es como demasiado eh, rara, o sea, me, me prefería más la de Toby que baja la araña y listo. Eh, pero bueno, no me gusta comparar, pero en este caso me, hasta es necesario en un punto, pero creo que está bien, o sea, es un tono que le queda bien a Andrew, le queda bien a, a la película en sí, eh, así que, nada, me, me copa dentro de todo, es distinta, pero está bueno. También era la idea, ¿no? Supongo. Hacer algo distinto para diferenciarse de, de la trilogía de, de Toby. Eh, los personajes en general, ¿qué, qué le parecieron? Eh, yo, eh, o sea, a mí me gustó el, el Tío Ben. Eh, me pareció un, un, una buena interpretación. O sea, tiene poco tiempo porque sabemos que la queda, pero me gustó eh, bastante eh, el actor, cómo lo llevó adelante. Y, y me gustó la interpretación de del, que interpreta a, a Connors, eh, después el villano es como que uh, Rhys Ifans, el actor, eh, es como raro el villano. Eh, a mí la verdad que me parece, de toda Amazing Spider-Man, me parece el, el peorcito, me parece que sus motivaciones, si bien son iguales a las del cómic, o sea, no me parece un villano para... Para hacerlo live action. Creo que sus motivaciones son muy... No cliché, pero muy, no sé... Lo contrario a cliché, ¿no? Como muy random, muy específico. O sea, convertir a todos en lagarto porque esa es la evolución. Me parece un montonazo. Eh, y no me gusta... Nunca me gustó Lizard. O sea, me pareció como un villano medio me Pero bueno, o sea, es, es el que hay. A mí, como un personaje que me gusta mucho, que, que no es ni Andrew Garfield, ni Emma Stone, ni, ni lo que rodea a Peter... Eh, es el personaje, digamos, que interpreta Michael Fox, que es, es Electro, pero antes de convertirse en Electro. A mí Electro la verdad que me encanta, o sea, me parece que está bien. Sí lo que tiene es que es diferente al cómic, eh, estéticamente, ¿no? Eso es la, el problema que tiene. Pero después me encanta, me encanta cómo, cómo lo hace Michael Fox. Bueno, a mí me pasa que, siendo, uno, siendo películas que se acercaban más a los cómics, me hubiese gustado que los... Que los outfits o que la. Sí, la representación sea más cercana a los cómics. Connors, al ser un villano que es. Bast... No sé, es, norm... es peor que normalito. Si le hubiesen puesto incluso el, el, el atuendo que suele tener, ¿no? Con, con la bata toda desgarrada. O... Y que no sea solamente un, un lagarto así, porque sí. Y, y... O que le hubiesen dado Electro el look que sí tuvo en, en No Way Home. Claro. Le hubiesen agregado quizás otro otra cosita, ¿no? En tanto, en tanto personaje, creo que los villanos hacen agua. <ríe> me parece que en ese sentido sí. Eh, no, bueno. y, y ni hablar del Duende Verde. <ríe> Porque... No llegó a Duende. No, te, eh, te digo pero, que a mí, el action, llegó a verde, pero no, no llegó a, a, a Duende. Actor, sí, sí. A mí no, no me desagrada mucho, pero me parece que no... O sea, ¿por qué lo hicieron Duende Verde? Se podría haber quedado tranquilamente como, como Harry y ya está, y listo. O sea, no hacía falta convertirlo en Duende Verde, creo. Como, como actor, la verdad, me parece súper normal. No me parece épico, no me parece pésimo. Me parece ahí, como que... O sea, sí me parece mal que lo hayan hecho donde Verde cuando ya teníamos a el gran villano que era Electro, ¿no? Sí, eh, y lo de lo que dijo Mati, hay un momento en el que Lizard aparece con, con la bata, que es cuando sale del, del inodoro, eh, creo. No me acuerdo si fue ese momento, pero en la película aparece... Son dos segundos, o sea... Mm, no me alcanza. No, sí, lo podrían haber hecho un poquito más, la verdad. Porque de hecho, eh, Connors está con su look de, de profesor. O sea, era simplemente que se convierta en lagarto y queda así. Pero bueno, eh, lo que sí me funcionó del villano es que siempre me dio miedo la cara. Como que... Es feo. La del Connors, es no la del lagarto. Y... No. <risa> no, no, la del lagarto. Connors si me lo encuentro en la calle por ahí de noche y un cagazo me pego eh, y, y el resto de los personajes ¿qué opinión? porque no, no, me desvié con, con el lagarto ese pero no, ¿qué onda? ¿Le, le, ¿alguno que les haya convencido? La... o que bueno, les haya gustado bastante yo creo que claro, Wynn es la, la mejor, bueno pero, pero es, pero, es más caro, sacándola de, de la ecuación Genial. la tía May la verdad que no me desagrada, me parece normal eh, el tío Ben me parece lo mismo, o sea es una película que me parece muy normal muy, muy tranqui, muy estándar digamos en todo y los que más destacan para mí son Andrew Garfield, Emma Stone y, y Michael Fox y ahí, ahí me quedo lo que sí tenemos es un personaje que, que no sé si sabían que no me acuerdo el nombre ahora eh, está la, la asistente de Harry cuando él se hace sí eh, CEO, digamos, feliz de es Felicia, la que, hace Black, la que sí. sería Black Cat, digamos. Sí, sí, sí. Eso hubiese quedado bueno para la eh, Que también es que sí, bueno, que también, ahí es, también. Que Black Cat es un interés amoroso, pero de Spider-Man. No de Peter. Sí, de Spider-Man, claro. Felicity Jones. Felicity Jones. Felicia Hardy, claro. sí. Eh, sí, quedó ahí. Eh, eh, sí, y aclaración importante, porque hay gente fanática de volver al futuro. ...que no está encontrando la conexión, no es Michael Fox, es Jamie Fox Jamie Fox es verdad. <risa> bueno, la costumbre. La obra también, <risa> por eso. Sí, sí. <risa> y la obra también, sí, sí, sí. sí, sí. Bueno, eh, creo que eh, una película eh, bastante aceptable dentro de todo, al menos eh, yo la recordaba por ahí un poquito mejor... Al verla de nuevo es como que mm, no tanto, pero eh, aceptable, en fin. Eh, creo que después de No Way Home, lo que pasó con Andrew también como que levantó un poco más a estas películas, al punto de pedir por la tercera para que se culmine esta trilogía, que no llegó a ser trilogía. Eh, pero la verdad, eh, esta película en particular y ambas películas eh, eh, son buenas, o sea, quedaron un poco en el olvido y revivieron un poco con lo que pasó en No Way Home, pero... La verdad siento que, que son buenas películas. Y con este tono más eh, distendido, esto que meten eh, por momentos dramáticos eh, con la historia del padre, que lo busca, eh, busca respuestas sobre lo que pasó y todo eso, más de misterio, más de detectives Tiene su, su originalidad, está bueno, así que, nada, eh, una película interesante. Eh, entretenida, sí. diría yo. Sí. Eh, antes de terminar, les quería preguntar algo. Porque lo que pasa en el final, de que muere el padre de Gwen Stacy, eh, ayudando a Peter. ¿Cómo que muere? Ramen, ah, de, de que no lo quería. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo que muere? ¿Me spoilaste? Te cae la película. Perdón, les cae la película. ¿Cómo que se muere, Winston? Bueno. <risa> eh. Eh, lo ayuda porque, bueno, teníamos el, el Jameson que no tuvimos en esta película, fue el padre de Gwen, que él lo difamaba a Spider-Man como, ah, este nos saca el trabajo a los policías, no sé qué. Bueno, al final lo ayuda, pero muere eh, por eh, el lagarto que lo termina atravesando. Y le hace una promesa porque el padre se dio cuenta, o sea, si vas a tener eh, tu identidad de Spider-Man, vas a poner en peligro a la gente que tenés alrededor. Entonces, le hace prometer que no se junte más con su hija porque le iba a pasar mal la hija. O sea, le iban a matar, básicamente. Sí, que es lo que pasa. Eh, spoiler alert. Pasa, sí, termina pasando. Ahora, les pregunto, moralmente hablando, ¿piensan que estuvo mal la actitud de Peter del final? De, bueno, me cago en la promesa le dice al padre y me voy a seguir viendo con Wen más allá de lo que pueda pasar. Eh, ¿Qué, onda? De, ¿Qué ¿Qué opinan de eso? Creo que es, Porque a mí me quedó como eh, me hizo ruido al final no, cuando o sea, terminé de ver eso. Yo creo que... Perdón. Bueno, hablo yo. Eh, de, depende. A mí me parece que lo podés tomar de diferentes formas pero creo que la decisión del personaje es la acertada. Él, no nos olvidemos que por más forma que haya tenido su desarrollo como personaje, como Spider-Man, él sigue siendo eh, un pendejo, y sigue siendo un, un pibe, y, y está aprendiendo en base a, a sus pasos, y por más que haya, haya prometido algo, él está enamorado de Gwen, y, y creo que él piensa dentro de su inmadurez que puede... Mantener una doble vida de siendo pareja de Gwen y siendo Spider-Man al mismo tiempo. Y creo que el echarse atrás con su decisión es lo que fundamenta incluso el desarrollo de la trama en, en la segunda parte. Eh, así que, moralmente, me parece que bueno podría haber seguido, pero no hubiese tenido ningún tipo de sentido. Ahora, creo que en base a su crecimiento es una de las decisiones que lo van a marcar para el futuro. Sí, yo creo que es eh, el padre de Gwen en ese momento lo pone en una situación recontra. Eh, no sé si es imposible, pero recontra gigante, ¿no? Tipo, o dejas de ser Spider-Man y estás con mi hija, o eh, sos Spider-Man y no estás con mi hija. Y, tipo, no funciona tan así porque para ser Spider-Man, para ser superhéroe, para hacer algo de ese calibre, necesitas apoyo, necesitas gente cerca, vos. O sea. Peter Parker no sería Peter Parker si, si su novia no sabe que él es Spider-Man y que él va a correr atrás de ella para salvarla. Ahora, eh, moralmente, como dice Mati, es cuestionable porque lo prometiste, etc. Pero bueno, eh, también es, es justamente, él es, es adolescente todavía, está terminando una etapa y le van a quedar muchas cosas por vivir, muchas decisiones por tomar más difíciles o igual de difíciles. Eh, y después sí, está claro que la decisión de seguir adelante o no seguir adelante es lo que al final va a terminar desencadenando en la muerte de Gwen, porque él, recordemos que Gwen se iba a ir a Inglaterra y al día anterior se muere, y él no la puede salvar, entonces y en ese momento no es que eran parejas, sino que está, como estaban ahí en un vaivén, pero bueno, eh, es muy gris la zona que, que se maneja para, para justamente esa ocasión de todas formas, también coincido con Mati, que que Peter hizo lo que sentía y lo que tenía que sentir y estuvo con la chica que amaba, y fin. Sí, es y eso. lejos de lo moral... Las consecuencias claro. las consecuencias sí. son otra cosa. Y lejos de lo moral, creo que eh, es eh, digamos, esta, esta decisión es, la que va, es una de las decisiones que creo que mejor ha tomado el equipo productivo con respecto a la película, porque luego de esto el personaje va a tener que vivir con, con esto, ¿no? con Cargar con un mm -hmm. cuerpo con Cargar con una muerte Y nada más y nada menos que la muerte de Gwen Y que se basa Prácticamente En, en esta responsabilidad que, que no cumplió En esta promesa que no cumplió Y que esto va a tener que cargar el personaje Por el resto de su vida Y es, una, es un acierto, digamos, lejos de lo moral Lo vemos en No Way Home de Lo hecho, vemos en No Way Home que se lo hice. Sí, bueno. Dejé de, de medir mis, mis golpes pero bueno creo que es, es eso es un gris pero la decisión está bien tomada porque es lo que él sentía entonces ahí se queda las consecuencias bueno son no sé, son cosas que que estaban digamos en la balanza y podían pasar digamos sí sí sí sí ahora también pensaba bueno el padre medio forro apurándolo ahí en ese momento porque se está muriendo claro, el padre, el padre no me, Morí, me digo, Otra, una, otra no le queda Por favor, déjalo a Peter tranquilo con su <ríe> novia. Claro. A... Además le estás haciendo prometer algo y te estás muriendo. ¿Qué te va a decir el pibe? ¿Que no? ¿Te va a decir? No, no, ah, la verdad que no. O sea, yo quiero claro. estar con su hija. Eh, <ríe> ah, morir. Jugado, la verdad que jugado. Y también Gwen es como que medio eh, cuando Peter le dice, y mira la verdad que no, no tenemos que estar juntos, no sé qué y ahí se da cuenta bueno y, Insistente. y le dice eh, te, te, te, te lo hizo prometer, ¿no? Te lo hizo prometer y como que después no, no lo ve más, no lo saluda eh, como que, bueno un poco hay que entenderlo Peter es eh, está bueno eh, o sea, todo este giro en el final y todo lo que pasa, eh, interesante para, para verlo desde, desde ese punto, pero bueno me, me, me interesaba su opinión sobre, sobre esto, nada más eh, no hablamos de escenas en específico, pero bueno, eh, queremos comer. Yo le comento a la gente, porque no, no lo saben, grabamos hasta cierto punto y me di cuenta de que por alguna razón muchas cosas no se habían grabado. O sea, hay un corte original de esto que no existe, o sea, es un corte que no, no, no quedó grabado. O sea, quedó grabado en nuestras cabezas y se va a borrar obviamente con el tiempo. Pero fue una grabación. Eh, queremos el grabación? Seba Cat. El Seba Cat. Sí, el, el Seba Cat que, cat. que, que no, no existe. O sea, quedó ahí olvidado. O Pero sí bueno. existe. No sé. Ah. lo pongan en Twitter y vemos. Release llega de, a aparecer. Después de otra función. Release de, después de otra función. <risa> llega a aparecer algo de eso guardado y. No, es un golazo. Pero bueno. Eh, es lo que salió, gente. Eh, estamos cansados, queremos comer. Y para terminar calificación, si tienen, si no tienen no pasa nada eh, yo sí, yo sí, yo tengo Pablo tiene. Eh, la voy a dar primero pido la palabra, le voy a poner un 8, ¿me toca? te toca, sí, sí, salvo señor. que haya otra persona acá eh, no, no Por estar... ahora no, yo escuché un perro en algún momento pero no sé si estaba no, si si el perro quiere de... opinar, claro. bienvenido eh, sea el perro dice que quiere <ríe> dar no voy le vale, pongo un 7 eh, bueno, en mi caso 7 y medio Gracias por, por venir a, a este episodio eh, y por bancarse todos los eh, inconvenientes técnicos que tuvimos y estar acá. Mala suerte. ¿Qué, qué, por eso no que... los invitaba, ¿eh? eran, eran un poco mufos. Sí, sí, sí. Eh, lo sabíamos, pero bueno, somos no, somos, mufa, no, no, mufa, somos los mufa. quiero los pero quiero. Bueno. Eh, gracias. Por... en otro universo o no? En otro universo, no exacto. Muchas gracias, Seba, por la invitación. No, gracias, gracias a ustedes por estar. Eh, ¿En dónde los podemos encontrar? Eh, digan sus redes eh, Que ahora tienen página Estrenaron hace poco página Sí, estamos Estamos a full eh, Bueno, eh, en mi caso mi Instagram es Pablo pitrau 1 Me pueden seguir ahí eh, Y la página de marvelshow.com.ar Ahí estamos subiendo muchísimas cosas Nuestros episodios también Pero sobre todo subimos noticias eh, Críticas, notas de opinión De todo un poco Así que, bueno, evolucionamos un poco. Eh, Mati, te dejo con, con la otra parte. Eh, me perdí, ¿qué habías dicho? <risa> la página y, y mi Instagram. Eh, si tu Instagram, me bueno, Instagram, A mí me pueden y... encontrar en, en mi casa. No, mentira, nos pueden encontrar... Ah, en está gracioso. Está chistoso, mira bien. Arroba, y bueno... Poner, como para... la, la, poner la, la cara de payaso en este claro, momento. Claro, mía, como para distender creéis. un poco, viste. Arroba Matías, ese mi Instagram. Y, por supuesto, arroba de Marlo del Show, guión bajo... Nuestra cuenta oficial. Muy, bien, muy y, bien, Y en Spotify, por supuesto, de Marvel Show. Claro, obvio. obvio. Exacto. lo obvio. más importante. Eh, sí, por supuesto. Claro. Vayan a seguirlos a los chicos. Como siempre, van a quedar todos los enlaces acá abajo. Eh, en mi caso, me pueden encontrar en Instagram, arroba después de otra función podcast, o simplemente buscan después de otra función. Y voy a aparecer también en YouTube, donde están todos los episodios subidos al canal en formato de video. Mi Instagram personal, panchar Raccoon, y Letterboxd y Medium, donde escribo mis reseñas. Se varía el guido, me encuentran en ambos lugares. Y hablando un poco de todo, muy, muy linda le quedó la página. Cuando digo algo, no lo digo para quedar bien, lo digo de corazón, así que los felicito. Se muchas, muchas gracias por la invitación, por los elogios, por ser un tipazo. Eh, y bueno, gracias a, a todos los que nos escuchan A los tres Nuevamente, muchas gracias por estar acá Espero que les haya gustado este episodio nos estamos escuchando la próxima Después de otra función Gracias